Muchas gracias, presidente. Señor ministro, ¿por qué el gobierno está desarticulando y dilapidando el autogobierno y la autonomía de la Generalitat sin ningún tipo de debate parlamentario? Muchas gracias, senadora Vila. Gracias, señorías, señor presidente. Señora Vila, la verdad es que no puede haber ningún debate parlamentario sobre un planteamiento que es completamente falso. El Gobierno ni está desmantelando la autonomía de, la, de Cataluña ni de ninguna comunidad autónoma de España, absolutamente ninguna. Por lo demás, sobre el asunto de Cataluña estamos teniendo toda la sesión del Senado. Yo mismo comparecí eh, en la eh, Comisión de Hacienda por dos ocasiones, desde finales de, del mes de agosto acá, y hemos respondido todos los miembros del Gobierno a aquellas preguntas que nos han hecho. Por tanto, el debate parlamentario es el que tratan de usted, ustedes de hurtar, yéndose a Zaragoza a organizar una asamblea de no se sabe qué, de quiénes, de cuántos, en su estilo ese asambleario. Vengan a los parlamentos a hablar eh, realmente y a plantear y a debatir las cuestiones que estamos analizando y que estamos desarrollando entre todos para favorecer la estabilidad política de España y, por supuesto, de Cataluña y de los catalanes. Gracias, señor presidente. Gracias, señor. Mira. Gracias. Debe estar usted viviendo en otro mundo, porque todo el mundo sabe eh, que la intervención de cuentas, ese eufemismo que usted utiliza, es lo que bloquea, en este momento, las cuentas del Servicio de Bibliotecas de Cataluña, del Consejo de la Juventud de Cataluña, de la Agencia de Catalunya, de Cataluña, del de Instituto Catalán de la Viña y del Vi o incluso algo tan sensible como el Instituto Catalán de la Salud. Y ustedes dicen que no están interviniendo nada. No se dan cuenta que con todas esas medidas le dan carácter de oficialidad a algo que solo podía ser en principio una movilización porque no tenía todas las garantías para ser un referéndum y ustedes lo que, hecho, lo, lo que hacen es dar ese carácter de oficialidad eh, desplegando toda su fuerza del Estado eh, en, eh, contra Cataluña y contra las eh, instituciones catalanas. Ustedes han, no han, han, han, lo, que, lo que han hecho es tomar la generalitat y no respetar su autonomía. Arrebatarle el, el autogobierno a los catalanes es muy grave. Pero no tan solo porque vulneran los derechos de todos, sino también, señora Montserrat, porque ustedes han vulnerado los derechos de los senadores y de las senadoras, y tampoco nos vamos a callar, de todos los grupos de esta Cámara, incluido el PP, incluido el PP. Por ello, ya le digo que nuestro grupo parlamentario, y supongo que ya lo saben, ha presentado un recurso, un contencioso administrativo al Tribunal, al Tribunal Supremo de Vulneración del Derecho a Participación Política. Ustedes, bajo el pretexto de la orden ministerial del 15 de septiembre, por la que se hace efectivo y público el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, ustedes lo saben, están aplicando el artículo 155 de la Constitución por la puerta de atrás. No es la justicia, son ustedes los que mecen... La, los que mecen la cuna, son la mano que mecen la cuna. El PP no puede izar ninguna bandera de democracia porque son los primeros que no cumplen con la ley. ¿Creen, que, ¿creen ustedes que pueden llenarse la boca de Estado de, de, de Derecho o tienen la legitimidad necesaria para reprochar a otro Parlamento que las cosas no se han hecho suficientemente bien después de lo que hemos visto esta semana? Ya le contesto yo, señor ministro, no. Ustedes son las mismas personas que recogieron firmas contra el Estatuto de Cataluña, los que interpusieron el recurso de inconstitucionalidad y omitieron el derecho, el hecho, de que el estatuto fue fruto de la soberanía del pueblo catalán, pero también del pueblo español. Ustedes han optado por olvidarse de la política y actuar como un sheriff en el Far West, utilizando todas las instituciones a su alcance y dejándolo todo en la vía judicial y penal. Han renunciado a la política, al diálogo y al acuerdo. Si ustedes no quieren hacer política, dejen paso a los que sí queremos gobernar. Muchas gracias, senadora Vilá. Ministro, gracias, señor presidente. Señora Vilá, el final le ha delatado. ¿no? Si pues, sí queremos gobernar. ¿Ustedes, ¿Ustedes cómo entienden el gobierno? ¿Qué es el gobierno? Eh, según ustedes, eh, el gobierno que es la asamblea esa que ustedes constituyen permanentemente. Eh, ¿Eso es el gobierno? Ustedes viven en el Estado de Derecho y se sientan aquí, como me siento yo, como se sentamos los demás, eh, ejerciendo eh, ese Estado de Derecho, eh, con toda naturalidad. La tarea del Gobierno es hacer cumplir la legalidad. ¿Está en la legalidad un Gobierno de la Generalitat que dice, que dice él, que dice él, que puede gastar? recursos presupuestarios que son de todos los catalanes y de todos los españoles en actividades ilegales? ¿O no es cierto que el Tribunal Constitucional declaró eh, parte del presupuesto de la generalidad ilegal, la parte que fuera al, al referéndum del 1 de octubre? Eso no lo hizo el Tribunal Constitucional el, el, a comienzo de julio. ¿Y cuál es la obligación del Gobierno? Pues vigilar, hacer cumplir que, efectivamente, en el desarrollo de sus actividades, las del Estatuto de Autonomía, por cierto, que es lo que quiere cancelar el Gobierno de la Generalitat, que va contra el Estatuto de Autonomía, que usted acaba de ensalzar con toda razón. Por cierto, ¿y qué problema hay que el Constitucional se pronuncie sobre un Estatuto de Autonomía de cualquiera de las autonomías de España? Y, por lo demás, le digo que lo que hemos hecho es un control de pagos, efectivamente, donde eh, todos esos capítulos se van a financiar. Pero vamos a evitar que algún gobernante de la Generalitat dedique eh, un capítulo de gasto, en vez de a esas bibliotecas, a hacer gastos que sean eh, de carácter y de naturaleza ilegal. Ese es el procedimiento que hemos establecido y, por tanto, es una garantía para todos y, desde luego, también lo es para los que voluntariamente se están situando en el ámbito de la ilegalidad, como ocurre con determinados dirigentes políticos de Cataluña. Gracias, señor presidente.